¿Qué tal mis queridos amigos? Feliz domingo para todos, los invito para que iniciemos nuestro día, nuestro domingo, cuarto domingo del tiempo ordinario, el último domingo de este mes de enero en la presencia de Dios. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por todas las bendiciones, por todo lo que nos ha dado cada uno en un momentico de silencio, vamos a pensar, vamos a darle gracias a nuestro Señor, Dios que en su infinita misericordia y bondad nos bendice el señor que no sabe dar poquito ha sido súper generoso con cada uno señor gracias gracias por todo amén bueno mis queridos hermanos hoy domingo vamos a meditar el evangelio de san mateo capítulo 5 versículo del 1 al 12 al ver la multitud jesús subió a la montaña se sentó y sus discípulos se acercaron y... jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles dichosos los que tienen el espíritu de pobres porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque van a heredar la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, por practicar la justicia, porque el reino de los cielos es para ellos. Dichosos ustedes cuando los insulten, persigan y calumnien en cualquier momento por mi causa. Alégrense y reconcíjense porque tendrán una gran recompensa en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues vamos a ir leyendo durante estos domingos siguientes este Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y vamos a escuchar ahí todo lo que es el plan de vida en la propuesta de Jesús, en el modelo que nos propone el Señor buscamos la felicidad, ¿quién no quiere la felicidad?, ¿quién?, todos anhelamos ser felices, pues hoy Jesús nos dice en qué consiste ser feliz desde su perspectiva, y es muy diferente a lo que tal vez hemos escuchado, nos han enseñado en otros ambientes, Jesús nos dice, dichosos, felices los pobres, los que sufren, los humildes, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz y los perseguidos, su plan, de felicidad está en ocho bienaventuranzas Que el Señor nos dé fortaleza Para que cada día nos esmeremos En aceptar ese proyecto Esa, esa propuesta Los cristianos tenemos que Marcar la diferencia y la diferencia la marcamos No tanto en cosas externas La marcamos en nuestro estilo de vida Y un estilo de vida caracterizado En estas bienaventuranzas ¿Quieres ser feliz? Pues mira aquí está la propuesta El Señor no la hace y concreta El Señor lo bendiga Los guarda y los proteja Feliz domingo, recuerde querido hermano, la Santa Misa en su parroquia, celebrar la Eucaristía con los hermanos en la fe, recibir la Sagrada Comunión y escuchar la palabra. Feliz día para todos.